Definitivamente que nosotros, para poder ganar esta, esta batalla de los combustibles fósiles, de descarbonizar la economía, tenemos que encontrar formas de hacerlo que sean populares, que, que, que lleven a beneficios que la gente pueda sentir cuando respira, cuando camina a una ciudad. Entonces, obviamente en el caso de, sobre todo de países emergentes, donde hay tanta gente y tanta contaminación y tanta congestión, esta descarbonización del transporte público es un ganar ganar porque nos permite, por un lado, cumplir con las metas de descarbonización, de ir bajando el uso de gasolina y diésel, y por otra parte, nos permite hacer el transporte público más atractivo para que más gente tenga ganas de usarlo y también porque yo creo que estas cosas no son solo, no hay que verlas solo en, en términos de política o de tecnología, sino también es un tema de dignidad. Hay gente muy trabajadora que usa el bus todos los días y todos los días tiene que estar oliendo contaminación y oyendo ruido. Si le damos a la mayor cantidad de gente una tecnología que no tiene ruido y no tiene estos humos, y no hay este olor, pues es también una forma de tener una, una vida mucho más digna. Entonces, ahí vamos a ganar aliados. Yo veo, porque trabajamos ya hace cinco años en temas ciudadanos, hay que hacer muchas, muchas cosas, pero una de las más importantes es Crear experiencias para atraer a la gente a experimentar ese futuro cero emisiones del que hablamos. Es muy difícil que la gente quiera algo que nunca ha visto, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es tener mucha creatividad y mucha, digamos, mucho método para ayudar a capturar a la población esa imaginación y que estas personas oigan algo, lean algo, y no lo puedan olvidar, y se les grabe, y no, y no solo se les grabe, sino que lo quieran contar. Entonces, una de las cosas que hemos visto en Costa Rica, en, en, en, en eventos, nosotros tratamos de hacer traducción de información, educación e inspiración. Entonces, en estos eventos ciudadanos, que hacemos para que la gente se conecte a la movilidad eléctrica? Lo que nos dimos cuenta es que los niños eran los que hacían las preguntas más interesantes, porque haber visto tal vez un bus eléctrico o un carro eléctrico le había generado tantas preguntas que después del evento, ese niño o esa niña todavía seguían hablando y lo, lo, lo hacían en una forma que todavía, si esto había sido un sábado, era jueves, y todavía estaba preguntándole, mira, papá, ¿por qué tenemos un carro con mufla? O sea, en tu escape. Pero ¿por qué hay humo? Si ya hay otros buses que no, otros carros que no. Entonces, más que digamos solo crear materiales educativos tradicionales, tenemos que crear esas experiencias memorables. Los países asiáticos eh, hay de todo tipo verdad, y algunos de ellos están sumamente contaminados y tienen altos grados de deforestación, o sea, no es que, no es que sean mucho más verdes que nosotros, pero sí tienen una, una característica muy interesante, bueno, tienen muchas, pero una que, que es relevante a esta conversación es que sí tienen tiempos mucho más largos de, plan, de, de horizonte para planificar, para pensar, para hacer estrategias, y nosotros en América Latina todavía tenemos, eh, tenemos esa tendencia a que somos mucho más cortoplacistas. Entonces, para, para poder hacer ideas, para poder llevar ideas a la práctica y poder tener impacto en la sociedad y poder hacer cosas que realmente dejen huella, muchas veces necesitamos un ecosistema de innovación que le tenga paciencia a estas ideas, porque no es posible hacer algo ahora en enero de 2019 aquí en Chile y que se espere que tengamos todo hecho para julio. Pero si uno viene en ese mundo de corto plazo, obviamente eh, va a ser, van a ser ideitas, mientras que si creamos ecosistemas de innovación más, más, digamos con plazos temporales más amplios, podemos darle a estas personas emprendedoras eh, condiciones para que tengan el margen de equivocarse, de, de repensar el camino y yo creo que en la práctica esto a lo que debería llevarnos en América Latina es entender cómo generar recursos financieros para apoyar esos sistemas de innovación, aprender de lo que hacen en Asia pero también saber que ya en, en América Latina hay cosas muy buenas ocurriendo pero a veces les falta el, el apoyo eh, digamos sostenido a la idea a veces hay apoyo para ganar un concurso pero se queda ahí y, y, y se cae la idea entonces tenemos que encontrar formas de, de que estas personas no abandonen esos emprendimientos tan relevantes Yo creo que no hay que ser dogmático, ¿verdad? Entonces, yo no, no necesariamente trabajo directamente con las metas de desarrollo sostenible, pero creo que son muy útiles en la medida en que veo que han atraído a, a una población, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, ha atraído al sector privado, más que el Acuerdo de París. Entonces, como soy una persona muy pragmática, creo que lo que hay que hacer es poner sobre la mesa todas las iniciativas, el Acuerdo de París, la COP, las metas de desarrollo sostenible, lo que haya y dejar que la gente se deje llevar por lo que más le parece que es importante para ellos, como organizaciones, como personas, y eso sí, eh, no pisar los, los pies, o sea, dejar que si los objet esos objetivos son importantes para algunas empresas, no decirle que no se vale porque no es lo mismo que está haciendo esta, esta otra empresa, entonces, eh, tener ese portafolio y, y trabajar en la medida de lo posible sintonizados, y si no coincidimos en todo, respetar esas diferencias, pero tener la visión de largo plazo eh, como algo que nos inspire.